¿Mm? Hice oraciones Y les podría decir que para la gente Que sufrió estas consecuencias Tengo una oración Y podría ello yo También repetir Desde lo alto De las galaxias Bajan estrellas Muy brillantes Hacia la mente de nuestro pueblo trata de ver esa luz adentro de tus ojos y no impidas que ya la luz sobre por sí sola bondadosamente, bondadosamente, <tose> <dominando> todo, vela, <tose> todo. vela, Suntamente, Suntamente. Suntamente. Suntamente. Si bien en la dictadura estaban organismos religiosos como la Vicaría, la Solidaridad, que los ayudaron, actualmente están en crisis esos organismos y no hemos tenido la ayuda espiritual que hemos necesitado. Voy a seguir construyendo oraciones. Trata de ver esa luz adentro de tu ojos y no inspiras ella la luz sobre por sí sola bondadosamente iluminando todo absorbe la luz absorbe la como si fuera un líquido o un viento ciertamente en ella está la vida bondadosamente iluminando todo Hay luz incandescente, brillante, cristalina, transparente, luminosa, viene bajando de lo alto la luminosidad.